Nos cansamos, nos cansamos de intentar cuando no vemos resultados, cuando después de tanto esfuerzo continuamos sintiéndonos vacíos, cuando aunque trabajemos en ello día y noche no obtenemos los resultados que queremos, ahí justo en ese momento nos cansamos. Y ni hablar del amor, porque el corazón también se cansa, nuestras ganas, nuestros sentimientos nuestros deseos de hacer feliz a esa persona como de lugar y no obtener lo que esperamos qué triste es dar lo mejor de ti para que al final te quedes sin nada hola soy ricardo niño y me complace tenerte una vez más aquí en v Lifers. es difícil aceptar que nos cansamos es difícil aceptar que no recibimos nada y es aún más difícil cuando ese pensar tan doloroso surge por parte de una persona a quien queremos tanto. ¿No has sentido que, a pesar de todo el esfuerzo, sientes que no recibes lo suficiente? Yo sí. Qué triste es trabajar tan duro por alguien y al final ver cómo esa persona pisotea todos tus sentimientos. Esos pensamientos nos invaden más cuando atravesamos situaciones dolorosas. Imposible no deprimirse un poco en un momento así. Sin darnos cuenta nos desgastamos poco a poco, se desgastan nuestros sentimientos y nuestras ganas de seguir. Esto aplica para cualquier situación, ya sea en el trabajo, en el entorno familiar, o cuando formamos parte de una relación, sin percatarnos, nos esforzamos tanto que dañamos nuestra salud. Cuando nos sentimos así, creemos que las personas no nos merecen. En ese momento nos cerramos a cualquier tipo de ayuda para cambiar nuestra manera de pensar, que resulta ser un poco errónea en realidad. Ya sea porque o nos sentimos muy mal para continuar, o nos creemos tanto que llegamos a pensar que ninguno es digno de nosotros, porque sí, así somos muchos. Nos escondemos detrás de una burbuja de superioridad increíble. Nos hacemos los fuertes solo para que los demás lo crean así. Pero en realidad, por dentro estamos más destrozados que incluso aquellas personas que lo aceptan. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ese momento en el que nos damos cuenta que no están respondiendo a nosotros como deberían, a veces es demasiado tarde. ¡Tarde! Porque nos cegamos, nos dejamos llevar por un amor, un supuesto amor que está consciente que nos tiene locos, y haríamos cualquier cosa por él. Pero, ¿podemos detenernos? Sí. Llegará un momento en el que pasará por tu mente todo lo que has hecho por esa persona, y justo en ese instante comenzarás a sentirte cansado, y es muy probable que te hagas preguntas como, si yo he hecho tanto por él, ella, ¿por qué esa persona no ha actuado igual? Si sacrifico muchas cosas importantes para mí, solo por hacerle feliz porque él o ella no puede. Aquí surgen dos problemas. Número uno, el hacerle creer a esa persona que siempre estaremos para ella, sin que ésta haga absolutamente nada, que siempre seremos su primera opción cuando tenga un problema, que sea dependiente de nosotros. Número dos, desgastarnos por alguien que simplemente no lo vale. Amigo, amiga, de nada vale esforzarse por alguien que no valora todo lo que haces. Ok, a veces te responde del mismo modo, pero ¿y eso qué? Tú no quieres que sea solo a veces, ¿verdad? Esperas que sea todo el tiempo. En el amor recibes lo que das, pero si das más de lo que recibes, me atrevo a decirte que no estás con la persona correcta. O tal vez sí. Y estos pensamientos un poco locos pasan por tu mente solo porque atraviesas un mal momento y tienes sentimientos encontrados. Si ese es tu caso, debes hablar con él, ella, y hacerle entender que, aunque tengas su compañía, sientes que no es suficiente, sientes que no te valora, comunícaselo. Pero no hables solo de ti, Refiérete a la situación que ambos están atravesando. Así la otra persona lo entenderá y valorará, todo lo que has hecho por ella cambiará. Pero si su actitud se vuelve desesperante, intentando explicarte que hace todo por ti cuando sabes que en realidad no es así, esa persona simplemente ya no te quiera. Termina de entender, no dejes que el amor te ciegue, no permitas que te sigan utilizando, no lo hagas, no te mereces eso. Hay personas que, aunque suene exagerado, nos quitan toda la energía porque ellos la necesitan y nos dejan a la deriva cuando han absorbido hasta la última gota. Sin darnos cuenta estamos con una persona egoísta que solo piensa en su bien, pero ¿y nosotros qué? ¿Y tú qué? ¿Te quedarás esperando a que cambie? ¿De verdad lo harás? Entiende que cuando el corazón se cansa no hay vuelta atrás, llegará el momento en el que no podrás más y dirás hasta aquí. Comenzarás a amarte y a entender que si alguien no valora lo que hace simplemente estás en el camino equivocado. No puedes exigirte ser más y mejor solo por una persona. Eso deben hacer de ti. No puedes estar detrás de alguien para que cambie. Ok, tal vez te preocupa su situación, pero mientras más pendiente estés de esa persona, más dependiente será de ti. Y créeme que no quieres eso. Jamás te olvides de ti. De quién eres. Y de todo lo que has hecho para estar aquí. Ahora. Si alguien necesita de tu ayuda, pero esa... Ayuda te hace daño. Desiste. Hay una frase que dice, si el camino se pone difícil es porque vas en la dirección correcta. Ok, no está mal, de hecho es acertada. Pero muchos cometemos el error de aplicarla en temas sentimentales. Hablo en plural porque también lo he hecho. Y luego de un tiempo entendí que me estaba haciendo daño y que esa persona no sentía ni la mínima pizca de amor hacia mí. Y aunque lo notaba, porque la verdad en ocasiones era obvio, yo seguí, seguí intentándolo una y otra vez, porque creía que iba a cambiar, creía que algún día me iba a querer tanto como yo a ella, y lloré, todas las noches lloraba porque sentía que no era suficiente para esa persona. Si notas el grave error que cometí, me menosprecié por alguien que no lo valía, me alejé de mis amigos solo para hacerle feliz. Ah, ¿Por qué? Solo quería que estuviese para ella, pero cuando la necesitaba siempre buscaba excusas, pero ahí seguía yo, porque, por alguna razón, me hacía bien hacerle sentir bien a ella, él. Y aunque todo lo hacía yo, aún así le agradecía por permanecer a mi lado. Luego de un tiempo entendí que en realidad me sentía solo. Y para no estar en esa situación me aferré a alguien que nunca me quiso. Pasábamos momentos agradables, pero me atrevo a decir que puedo contarlos con los dedos de las manos. Y aún me sobrarían dedos. Qué triste y dolorosa es esta situación, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Puedes salir de ella. Y puedo ayudarte si quieres. Lo único que debes hacer... Es aprender a valorarte Sé que no es fácil Pero el amor por ti debe ser más fuerte Que aquel que sientes por esa persona Interprétalo como una etapa de libertad Sí Porque te alejarás de esa persona egoísta Que no te hace nada bien No te sacrifiques por nadie Nadie lo vale ¿ok? Si vas a esforzarte por alguien Que sea por ti Solo busca lo que te haga bien si sientes que esa persona te lastima, aléjate de ella, ¿qué esperas? ¿Un milagro? Deja de hacerte fuerte, no soportes más de lo que no puedes, no le permitas a nadie jugar contigo. Pero es importante que si quieres aprender a valorarte, antes debes dejar todo aquello que te hizo mal y madurar. Porque aunque no se hayan portado muy bien contigo, no puedes vivir lleno de odio. Puedes pasar la página, claro que sí. Y si en algún momento esa persona pasa por tu mente, asegúrate de recordar solo los buenos momentos que pasaron juntos y deseale bien. Aunque su actitud no fue la más acertada, hazlo. Te aseguro que te sentirás mejor. ¡Mucho mejor! Aprende a estar para ti. Escúchate más. Quiérete más. No te aferres a alguien. No te acostumbres a nadie. No digas que nunca te lo dijimos. Acá en Be First. nos preocupamos por tu bienestar. Nos preocupamos por ti, me dueles. Querido, querida amiga, me dueles. Por favor, sonríe, eres hermosa, eres hermoso. Sigamos adelante. Vamos muy bien. Pero por favor, ve el lado bueno, lo necesitas. Te necesito conmigo, te necesito feliz. Hasta la próxima.